El sentido universal de tu existencia, a todo aquel que no ha sido feliz, que no ha encontrado razón, motivos para vivir, aquel que sufre, aquel que llora, aquel que es lacerado por las enfermedades, por los dolores, por las penas, por la incertidumbre, por su pobreza material, física o moral, a todo aquel que es pobre, que no tiene esperanza y para quien todo es oscuro quiero pedirle que entienda que Él, es parte del Universo, quiero pedirle que sea feliz, quiero pedirle que entienda las etapas de su vida, que se conozca, que conozca, que distinga, que decida, que prevalezca para que trascienda, aún así, en contra de todas sus incongruencias y sus pobrezas. Quiero pedirle a nombre del Dios Universal que sea feliz, se lo pido de corazón, se lo pido en tiempo, se lo pido en espacio, se lo pido a su ser interior, ya que el exterior, su cuerpo y sus sentidos no son capaces de darle la paz ni la tranquilidad que necesita. Se lo pido al ser interno, al ser divino que está depositado entre esas ruinas físicas humanas que le impiden ser feliz. Esa es la gran trampa en que cayó la gente que sufre, ahora se desgasta, se suicida, a nombre del Dios universal le pido al hombre, que deje todas sus ruinas como su cuerpo físico, su pobreza física y material, sus enfermedades, sus problemas, sus carencias, sus penas, sus dolores, su desesperanza, su ceguera, su desánimo, su falta de optimismo, que lo deje, que permita que surja, que emerja su ser divino el Ser Divino que depositó en Él, el mismo Dios Universal. Dios Universal nos necesita, no solamente nosotros lo necesitamos a Él, Él también nos necesita a nosotros. Si no cumplimos con esta responsabilidad y ejercemos este derecho, entonces ¿de qué sirvió tanta energía acumulada, tanta inteligencia dirigida a nosotros si no vamos a devolverla al Universo? si va a quedar aquí, impregnada, unida a la Tierra como la energía de consumo, energía que no es devuelta. El ser humano es el encargado de devolver la energía, el balance energético, la inteligencia al universo. La Tierra es el lugar donde se siembra y se cultiva esa energía que ha de reintegrarse al universo. El agua, las plantas, los animales y la energía que existe en la tierra son depósitos de energía, son un medio, para que el hombre se alimente y sea cobijado para que se desarrolle y capitalice esa energía al universo. El hombre es la corona, el hombre es el tributo, el tributo que ha de rendirse al universo, es el encargado de regresar toda esa energía, todo ese sentido universal que está depositado en la tierra para crear energía superior para Dios, para Dios universal, eso es lo que Él necesita de nosotros y le estamos fallando, no estamos mereciendo existir en esta vida, al no cumplir el hombre, no encuentra el significado de su vida y llega a su fin, este final es de todo el que impide el desarrollo humano, del malévolo, del miserable que no da y no permite que otros tengan, del que hace sufrir, llorar. Todos ellos son contrarios a la ley universal de Dios universal, todos ellos son contrarios a la dinámica del universo, todos son enemigos de Dios, de Dios universal, ya que, nada le habrán de integrar a Dios. Son fugas, desperdicio de energía universal, creaciones abortadas, son algo que no debe de existir, algo peor que los animales o las plantas, porque estos son un medio y se brindan por naturaleza, para alimentar, dar energía y cultivar al ser humano para que éste al morir trascienda también su energía hacia el Supremo, al Dios Universal, el hombre no ha entendido su misión, por eso sufre, por eso ora sin esperanza, no tiene sentido en la vida, no sabe qué hacer con la carga de su vida, no tiene conocimiento de sus motivos, de sus razones, del por qué, el para qué, el de dónde viene, no sabe, no se entera. Por ello a todo aquel que cree, a todo aquel que quiere trascender, que quiere darle un significado a su vida, quiero decirle que el único significado de la vida en su estado superior es la trascendencia, es el entender el cumplir la dinámica divina universal, para que el balance sea necesidad de Dios y Dios necesidad de humano. A nombre de Dios universal, a nombre de todas las esperanzas, todos los sueños, a nombre de todas las quimeras, a nombre de todas las tristezas, de todas las alegrías, de todas las razones y sin razones del mundo, a nombre del Dios universal. Te pido que encuentres el significado de tu vida, que aprendas, que entiendas, comprendas y decidas, trasciendas, te pido que seas feliz, te pido que seas feliz y ayudes a otros a encontrar su camino y su felicidad, es el único motivo, la única razón de la existencia nuestra en este medio, es un objetivo dirigido hacia nosotros por parte de nuestro Dios, del único Dios universal, sepámoslo, entendámoslo y aceptémoslo, para que todos juntos trascendamos en busca al encuentro, a la fusión con el Dios universal.